El ralito del canal Aquí que fue video para ustedes <risa> Hoy estamos con Rabito, <risa> con Alexis, Soy Dani, Papachito hey, hey, hey, y Pancho hola, En Gartipón Como andamos papi Estamos Acabamos, super ¿cómo? bien <risa> Porque se ríen sucio <risa> Es que andamos bien tapados, mi hermano. Es que eres muy chistoso, amigo. Ay, ay, Me ve la cara de payaso, qué loco. No, el lo no. tuyo. Oh, por Dios. No sé dibujar, ayudo. No no, bueno, ahí lo inicio. ¡Vamos en tres! Dos, vamos, vamos, una. vamos! Vale, como ya saben, la primera frase tenemos que escribir algo. Algo típico, algo. Típico. Chistoso, para que los demás los dibujen A ver, mmm, ya, ya hemos hecho Cosas con panas y tal Pero no hemos fortalecido el chipeo de RabiPlay, uy, claro que sí A ver, vamos a poner entonces Rabito y Caplay se dan Un besote, ahí está y Caplay y Rabito sean unos besotes. Claro que sí, hay que fortalecer la amistad, hermano. Voy a darle a hecho y pues hay que esperar a que los demás acaben y a empezar a dibujar. Ok, Alex y Dani conquistando el mundo bajo una dictadura dura. ¿Cómo? una dictadura dura, dura Ok, vamos a hacer una cosa Si es conquistando el mundo y tal Vamos a hacer el planeta Vamos a hacer un planeta aquí Hacemos el planeta tierra Lo hacemos aquí así Y así Ok, no conozco muy bien Cómo es el planeta Así que lo hago más o menos así No lo sé hacer bien A ver, algo así Y le hacemos unos cositos así Ahora, el planeta tiene agüita Ahora le colocamos la tierra así Listo, ya queda nuestro planeta tierra Ahora, aquí arriba vamos a hacer a Letzi y a Suidani Todo gordito, quedó gordito la Letzi Y el Suidani, pero es que Suidani es casi igualito a la Letzi, loco ¿Cómo va con Suidani, hermano? A ver, Suidani es tipo así Hagámosle jeje, orejas de perro aquí así agachaditas Ok, ellos han conquistado el mundo debajo de una dictadura dura hmm, Una dictadura, loco no vamos a poner, vamos a ponerle aquí abajito dictadura Listo, hagámosle así Y coloquémosle estrellitas, estrellitas, estrellitas Así como que están en el filmamento Mira, mira, mira, qué guapo, qué guapo Ahí pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa pa dictadura dura Hay que volver a escribir esto Listo, ya queda poquito tiempo A ver, hagámosle una manito aquí al planeta así Tipo, así Nada que ver, pero hagámosle manitos así Ya está Ok, ahora escribe esa escena. Ranita y taca play con una copa. Ok, entonces coloquémosle a play con una copa del mundial, ¿parece? Mira, mira mi, mi, mi cuerpo está totalmente blanco. Y los ojos, ¿qué le pasa? Estoy disco, estoy mirando para el centro, estoy mirando pa'. Para... Pero no tengo ni nariz, loco. No tengo ni narices. ¿Eso quién lo habrá hecho, hermano? No lo sé. Vale, la ranita está toca guay. Parece un poquitico un dinosaurio. Pero está guay. ¿Qué soy yo para criticarlo? La copa está guapa. Y los ojos de la rana, pues está genial. Está genial. Lo único es que le hubiera hecho un poquitico de colorcito. Teníamos bastante tiempo. Pero está bien. Está bien. Está genial. ¡He empezado la siguiente palabra! A ver, Kaplay cabalgando a Lexi en un. ¿Cómo? Para ir cabalcando a Alexia en un arcoiris cósmico ¿What the fuck? Ok, ok, a ver Tenemos que... Vamos a ponerle el cielo primero Así Ok, estamos en la oscuridad Ahora tenemos que hacer a la Lexi sí. <ríe> Yo, yo caballando a la Lexi, luego Vamos a hacer a la Lexi, sí, tipo Así, listo, hagamos a la Lexi sí, así Y hagamos el cuerpo primero, ahora la cola Listo, tenemos ya a la Lexi sí, Le hacemos el collar aquí, aquí merito Así, listo, ahora Ahora, mira, mira, así ha quedado el caplay. Está bonito, está fachero, aquí está la ropa Tenemos que ay, colorearle la ropa A ver, tengo que cortarle, nada nah, Coloreémosla a mano, a mano que tenemos Bastantito tiempo, ok, ok, ok, el arcoíris. Se está quedando raro Parecen tiras ahí puestas Pero está bien, está bien, está bien ¡Rápido! ¡Nos queda poco tiempo! Ya está Hermano, hermano, ¿qué es esto? ¡No puede ser! Se supone que este soy yo. te tengo pequitas. Y ese Rabito. A mí. ¡Ah! Esta es la frase que yo había hecho de, de los besotes. Oh, pero mira, mira que salivota, nos acabamos de girar. Capley y Rabito se besan. Uh, hecho, loco, está, está muy bien. Está bonito, está bonito porque está bien cerca y todo eso, pero no mames, tanta baba, tanta baba. ¡Qué asco! Ok, pasemos a la siguiente frase. Ya es la última, son seis de seis. Y aquí dice, Capley enamorado de. El panchocho de Dani ¿Cómo? Pachoncho Del panchocho ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo me, me, me quiero que yo me enamore de soy Dani ¿Qué, ¿Qué es esto? Ok, pues va, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacer primero el escenario El escenario va a ser verdecito de este Y azulito así, ok Listo, ya quedó el escenario Ahora tenemos que hacer a Kepley y a Soy Daniel Enamorado, ok, a ver, a ver, a ver Ahora le hacemos un sombrerito de ranita Aquí para que se diferencie que soy yo merito Vale, ok, ok, me sirve Le hacemos aquí las grandes ojos de rana Vale, el Kepley ya está quedando Ahora tenemos que hacerle los ojitos de corazones A ver, ojitos de corazones, así Uh -huh. No soy tan buen experto haciendo ojitos de corazones, pero ahí estamos. Ok, ahora sus manitas hacia aquí. Ya el Caplay está listo. Ahora, nos falta hacer a Soy Dani. Una cabeza de perro. Vamos a hacérselo tipo así. Ahí y le hacemos la cola. Listo. Ahora solamente queda colorear a Soy Dani. A ver, vamos a colorearlo. Coloreémoslo. Loco, está quedando bonito, eh. No, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Vamos a ponerle un poquitico de corazones aquí en los ojitos para que se vean enamorados. Los dos juntitos Y el Sidani tiene aquí un fantasmita Vamos a hacérselo Vale, colocamos el fantasmita tipo así Mira, mira, mira, mira Qué guapo, qué fachero Mira, eran los ojitos Y la boquita de Sidani Ahora, como Sidani tiene... ¡No, se acabó el tiempo! ¡No alcancejo eh Bueno ni modo, ni modo. Ya fue, ya fue. Hemos acabado. Uf, ok. Nos ha tocado dibujitos super geniales. Vamos a ahorita a desmutearnos, a hablar con los panas y reaccionar a los dibujos y todo lo que han hecho, ok. Vamos a ello. Hello, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue, hermano? Muy bien, muy bien, hermano. Hermoso, Qué hermoso Hola. dibujo, Hola. Más que nos ha tocado, eh. Aún <ríe> no te lo van a desmonetizar. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> no, en serio, no. Ya tengo miedo de verlos. Hermanos. Siento que profana una imagen en esta en este video siento no. que te vamos a gustar ¿no? no yo yo quiero verlos eh yo quiero verlos vamos no, a darle no, no, maldito vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a, darle. Vamos a, darle, vamos a darle, empezar a ver yo y marito ahí fortaleciendo el chipeo Rabito y Capri se dan un besote no, no ver, manches <risa> Ay, loco, porque tenemos tremenda caracito. Oh, what the fuck, amigo, lo está chupando. Bueno, to... <robe> <ríe> <risa> no. No. Oye, se parece al primero casi. Qué guapo. <risa> ¿No y Capley besándose a los desgraciados. <risa> <risa> no, hermano, ¿qué? de la lengua, qué pedo? De lengüita y todo, no, que has dado. No, radito, papi. Adiós, salvo, Diosito Vamos a continuar con rabillazo. A ver, qué has hecho tu rabito, loco. Mira, Sabes, mira la, la frasecita que puse. Dani y mamá, ahí seduciendo a Kepler y modo. Uh, a ver. Oh, oh no, papá, no, papá no, ya son bices, no, brother. No, no, no. Ay, me llegó el. Su bigote ese. y todo. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no loco. Pero ya dañaste, lo ya lo dañaste. <gauge> hermano, hermano, ¿cómo, ¿cómo vas a cómo vas a dañar el ciclo con ese dibujo, bro? No digan ni los mamados No Bro, los mamados se le fue a la barbilla, loco, mido pareció. No mamá lo está se <risas> la barbilla <acie INFANKe> y en los labios, hermano, qué fue. <t Prince uno> ah, es cosa, vamos, vamos, continuemos, continuemos con Alexis mexicano Capín levantando la copa del mundo, ojito La Copa del de, mundiño. La copa de mundo. un mundinho Toda copa es de un mundo Oye no, no con la ranita, ya tú sabes, hermano apoyando Porque hay una ranita detrás A mí no me llegó eso, a mí me llegó eso ¡Oye, qué es eso! Pero, pero ¿Tan qué? ¿Qu no pues no sabía cómo jugar a la ranita de canal. ¿no? ¡Wow! Bro, bro, <risa> hermano, Hermano, mira, mira, mira, mira, mira el ciclo. Campli levantando la copa. Luego aparece una chica del pelo azul que no se sabe dónde. Y termina yo espeteando espetando una rana. Yo, a la ranita, la ranita. No, no, no, no, no no, la ranita. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a ver si Dani. ver. ver Besándose a Rabito de forma amorosa. Otro beso. O, Uy, ¿o no, sea, no me quejo, no me quejo, pero qué rico. A ver. Ah, Se supone que es el Rabito, what the fuck. Loco. ¡Ey! ¡Loco! ¡Loco! loco. ¿Este, esta es la continuación del beso con lengua, bro. <risa> <I> <risa> <risa> esta es la continuación del beso ah! más con lengua. ¡No manches otro! ¿Qué fue? <risa> Oye, doble, <risa> doble beso, eh Doble premio, hermano Muchos muchos besotes por la zona pre, pre... Sí, sí, sí por... Aún, a, un a, un frente, oscura, un... a ver, señor guapachito Capri montando a Alexis sobre un arcoiris <A ver. risa> No <risa> manches <risa> Amigo, amigo, Alexis si Tiene este <risa> tremendo booty Bro, tremendo booty, loco Tremendo poto No es por <risa> exagerar, pero sí Está grande, mira, mira, mira, iris hermano. lo estoy montando al estimulador. ¿Cómo? estoy ¡A ver si veo! ¡A ver si veo! ¡A ver estoy las alas ¡A porque tienes un pico de pájaros y alas de, de pájaros, ¿qué pedo? ¡Nadme, no, me estoy sufriendo! <risa> Vale, y vamos por el último que es Panchito. A ver, vamos a bailar el Pram. Alesi y Dani conquistando el mundo bajo una dictadura dura. Ah, bueno, yo la dictadura dura no miedo? entendí nada, loco. Pero hice ahí debajo de. ¡Eso! Alessio y Dani conquistando el mundo. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, perro ¡No manches por bandeando, No, ¿Pero qué, te qué te era te eso, loco? Me furro que es burro. que era la tercera gana. Bro, pero. <risa> Oye, ¿cómo es que no he te tenido tiempo a pintarme si literalmente soy blanco? <risa> No te colocaron color color naranja <risa> y yo Amigo, y mi sombrero no Con los ojos de ranas los tengo pegados que fue un alienígena soy ¿no? eres un alien, eres un alien hermano. y bueno hermanitos hasta aquí el video espero que les haya gustado muchísimo dejen los comentarios qué dibujo les ha encantado más si los de rabito los de alex y los de dani los de ángel o los de francisco y simán amigos los míos los míos na na na los míos meritos bueno, y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!